Buscando placeres y nunca fui feliz. Hoy vuelvo hasta ti, aceptame, Dios, y nunca volveré a aquel mundo de ayer. Amor, mi Dios, yo no sé vivir. Ayúdame, Padre, quiero ser feliz. Tú eres el camino. Siento al volver aquí, te prometo padre que seguiré hasta el fin.